Muy buenas a todos chavales, yo soy Six y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite. Bueno, el segundo vídeo de hoy porque es que vamos voladísimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Pues básicamente se han filtrado los nuevos desafíos que vamos a tener en este evento de todo en juego. Vamos a ver cómo completarlos, es decir, qué misiones tenemos que completar y vamos a ver qué es lo que nos pueden dar al completar todos los desafíos. Así que nada, antes de empezar simplemente comentaros que estamos haciendo un sorteo de mil pavos en Fortnite y lo único que tenéis que hacer para participar es estar suscritos al canal O suscribiros al canal Pegarle un buen like a este vídeo Y comentarme algo positivo Y bueno, lógicamente seguirme en Twitter que lo tenéis En las primeras líneas de la descripción Entonces chicos, vamos a ver ahora Los desafíos del evento todo el juego Aquí como estáis viendo en mi pantalla Podríamos ver estos tres Entonces vamos a ir poco a poco, el primero nos daría 5000 de experiencia y sería Juega 10 partidas del de nuevo modo de juego, que si no lo habéis visto Si no sabéis eh, cuál es el nuevo armas, si no habéis visto la nueva skin o cómo es este modo de juego, pues aquí arriba a la derecha os está apareciendo el vídeo que he grabado antes, que justamente enseña un gameplay de todo esto unido en un solo vídeo. Entonces, antes de continuar, simplemente pasaros por ese vídeo, mirarlo y ahora continuamos en este. Es como si fuera una continuación. Entonces, el primer desafío nos daría 5.000 de experiencia por jugar 10 partidas del nuevo modo de juego, la huida entonces, aquí nos aparecen este desafío Si jugas 10 partidas del próximo modo Recibirás 5000 de experiencia Este es un desafío eh, realmente fácil Ya que puedes conseguir 5000 de experiencia por completar 4 desafíos en un set semanal Esto es lo que se refiere Es que cada semana, pues lógicamente te dan eh, Bastante XP, pues esto simplemente Por jugar 10 partidas, pues ya te están dando Lo que te darían en una semana Lo cual a mí me viene genial, de verdad os lo digo Siguiente desafío, haz 500 de daño A la joya que llevan los oponentes Por joya que llevan los oponentes supongo que será las llamas que nosotros recogemos y que con esas llamas pues nosotros nos podemos subir a esta caravana o a esta furgoneta, creo que era si sí, era una furgoneta y podíamos terminar la partida y victoria magistral o sea básicamente sería eso y nos darían este spray que estáis viendo y por último tendríamos la estela de los billetes, básicamente los billetes del baile del de chico este que tiraba billetes, entonces nos darían esta estela también gratis simplemente por recoger una joya en cinco partidas diferentes del modo del juego de la huida, una estela que nos darían gratis que es la que tenéis por aquí y bueno después de haber conseguido todas estas recompensas y haber hecho los desafíos pues lógicamente te tendrán que dar alguna recompensa final por haber completado todos los desafíos, un aliciente para completarlos aún más, pues chicos nos dan un pico que sería esta palanca al completar todos los tres desafíos, este pico la verdad que me recuerda al pico típico del Garris Mod y la verdad que yo quiero probar este pico ya en el juego y ver si tiene algún sonido aparte y demás, así que que nada chicos estos han sido los desafíos que nos harían falta para conseguir todos estos ítems que sí una estela el pico al completar todos los desafíos un spray y 5000 de experiencia esas serían un poquito las recompensas que nos darían así que nada chicos este sería este vídeo eh, espero que os haya gustado que os haya entretenido y pues eso que os haya adelantado más que nada cuáles van a ser los desafíos para que ya podéis ir eh, preparándolos más que nada así que nada pasaros por este vídeo que sería el anterior vídeo ya os lo he comentado que hay eh, enseñábamos toda la nueva arma Que si sí, la nueva skin y el nuevo modo de juego En un gameplay Y nada chicos, este sería el vídeo Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo Adiós